Dime si volver a intentarlo es la solución. Porque en mi mente tú y yo somos el uno para el otro. Quiero sentir tu piel, tu labio junto al mío y acariciarte. Como si fuera la última vez. Quisiera ver contigo lo linda que son las estrellas. Míranos cara a cara y reino de pura tontería. qué vale si sigo esperando tu mensaje? ¿De qué vale si poco interés veo de tu parte? Y ya no quiero ser más cobarde y me muero yo por preguntarte. Si un día tú y yo vamos a caminar los dos juntos hacia adelante. ¿De qué vale? Camina lodo junto hacia adelante No sé si me quedan chances o si es lástima Lástima Lástima por mí mismo ya que no dejo, de no dejo de llorar Y si quiere puedo ser tu amigo porque yo no te quiero dejar Aunque me vela mucho Yo nunca te podré olvidar Te puedo